Que no toques. toque. A una foto, No toque. ¿Qué pasa? Estamos grabando los dos, tranquilo. Me no tengo una Llamar, Llamar a mucho. Pero a mí no me toque usted. No me toque. No hay ningún problema. Si yo no le estoy tocando. Es que bueno, se, no, no. se está viendo no. claramente quién le está tocando a quién. Cuidadito, eh. Cu ¿Cuidadito de qué? Sí, cuidadito. Cuidadito, cuidadito. cuidadito, cuidadito. de qué. Pues puedes sacarlo donde quieras. Sí, sí, me parece muy bien. Llama, ¿Llamamos a Moscos o...? Que un dinero que tenía no, no a ver, me tocaba me lo han tocado ellos. Que tenía yo para mi padre, para la residencia y me lo han tocado ellos. Me lo han cogido mi dinero de una cuenta que no tenían que preguntar. A ver, me he cogido, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no, pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué que tenemos? pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi intención es eh, resistir aquí hasta, hasta no salir con una, con una solución efectiva porque me da igual dormir en la casa si total, dentro de dos días voy a estar en la calle, ¿sabes? Y esto lo hago porque mi situación laboral y personal ha cambiado en eh, un año. ¿Tú estás en paro ahora? Actual, en la actualidad estoy en el paro, sí. Muy bien. Gracias, ¿eh? Gracias. Muy bien. No, estás no, no, estamos haciendo estamos matando no, Jefe, no, nuestro. no queremos ningún tipo de debate ni problemas con nadie, lo que queremos es una solución. Entonces, entonces colabore un poco, con que haga su trabajo. Nosotros, nuestro, ya está, pero no queremos ningún problema con nadie. Un pisito, como es el pisito. Queremos un pisito, como es el pisito. Recuerdo que son tres personas en la sala. ¿A nos vamos? ¡A ti! ¡A ti! Si atrás, si ya estén ya estén haciendo a Ya estén a y a la parte de, de la banca, de la cual cosa si os sirve por, marchis, aquí por, aquí por, aquí, por aquí, y ahora subiremos y a ver qué ha pasado y qué no ha pasado. y qué ya qué no ya. Es una manera correcta. me eh, es vuestra. Estamos de intermediarios, decimos lo que nos dicen, ¿vale? Como gesto de una cosa. Si ¿veis bien? Que salga un grupo Vale, yo no como, como, vale. Por eso, el premio yo, yo lo puedo sonar de dos maneras. La primera, como lo he dicho, que es muy fácil y ya está, y todos, y identificamos a todos y todas todas que quedan denunciados. Este, no es para mí no es la mejor opción. Para no, los no, buscamos de, buscamos de, eso, no buscamos eso. Y la otra, es, la, la otra me es me me salir, la, salir, la otra es salir tranquilamente. Salir yo me encargo, mediante el director, de que la atienda a la persona y la persona que venga, ver, y a ver el margen que le queda, que no sé cuál es y no me lo explica ahora, pues a ver, eso lo discute. Vale, le doy una opción, porque si no importa importan los mediadores, ¿por qué, no van los, ¿por qué no van los mediadores? Si él tiene tanto miedo, que no somos delincuentes, para que tenga miedo, además Bien, están ustedes que no lo respalden, relleno. si tiene por, tanto miedo... No? De miedo. No, hecho, ahora escúchenme es un momento, es si puede ser. Si, si tienen tanto miedo, pues, porque por su seguridad nosotros no somos delincuentes, somos personas trabajadoras, que lo que buscamos son soluciones tenemos que ir a, a esta opción porque no nos dejan otra alternativa entonces vale bien. ahora escúcheme por favor entonces si tiene tanto miedo por su integridad física porque nunca dan la cara a los responsables si no le importa a los mediadores ¿Sien? ¿Sien? ¿Sien? Que, vayan a ¿Sí? que vayan a hablar si ellos quieren solucionar que vayan los mediadores a hablar con ellos donde a ellos las protestas sí, no sé si tienen miedo de nosotros de en no sé principio si. la idea es no, no movernos pero no porque queramos resistir es porque queremos una solución y no queremos que nos engañe más no, no, si vale no estamos si actuando con no delincuencia Sí, que no, yo dentro de día de... voy a estar en la calle que más me da? Tienen techo por lo menos no. y ¿Comida? Sí, sí. No, usted no, no, yo también me pone estoy desesperado y tengo una ahí, no, ¿no? Y sea de esta manera porque no aguanto más Y a llevan a todos Porque a mí Yo no que yo no quiero llegar a todos. usted tampoco ¿Sabe lo que pasa? Yo también quiero que me entienda usted como persona No nos metáis la presión siempre a nosotros que nosotros no, no, no queremos si no, llegar a este punto. Pero yo lo estoy intentando no, evitar. ¿Qué pasa esto? Pero que venga, no, que no, es que hay no, unos, no, unos cauces, hay, un es hay unos cauces que si nos equivocamos, si usted no, coge un cauce equivocado, ya se acabó ya. Dígame usted cuál es el correcto, entonces. Yo, yo, lo haría, yo, lo haría, mire, yo lo que haría es esto: es, si quieren negociar, ir usted, usted, no, no, usted. No, nosotros nos muevamos. Si se sentan ahí, que vayan los. No, pero tiene que ir la persona indicada. No, si que yo, que yo ya saben mi caso, no hace no, falta. Hace un año, hace un año, ya lleva ¿Entiendes? un año. No, y, y, bueno, y, hablan, y hablan el tema y ya está. Eh, mira, hay dos mediadores que saben mi caso, eh, saben lo que quiero, eh, saben también el problema de estas personas, y ellos tranquilamente pueden no, no, negociar con la persona responsable, pero yo de no, momento me voy a quedar aquí. A ver, yo no, sí lo digo. Yo digo en el sentido de que es la opción que lo puedo hacer el sí. café. Sí. Sí. ¿Por qué no van a la casa del presidente de Casa Cataluña que ha recibido? No, déjenme, déjenme hablar que ha recibido eh, dinero de rescate y no lo van a acosar ni a meter presión de esta manera. A nosotros sí. ¿Por qué? No, sí pueblo, no, sí. Porque las cárceles están llenas. Y algunos tampoco más. Valor el tema. más. valor del tema. Tenemos muy claro. Las personas que estamos aquí somos afectados, no somos delincuentes, lo que queremos son soluciones. Justo. Si dan la solución, vamos, ahora mismo salimos todos muchos. Hay que aplicar la ley. A los políticos y a los barqueros, si hay que aplicar la ley, que se la la ley. A los la y a los ¿Tenemos que ir? sigan robando? Isabel, Isabel. Isabel. Isa, Isa, Isa. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. ¿Me garantiza que cuando hayan hablado usted es el ¿eh? Le garantizo que cuando vea la solución no salimos vale. de aquí. Bueno, cuando vea la solución o hablado? Hablado, Solución o hablado. Solución, claro. Solución. Hablar, no, Si, hablamos, no, si hay que hablar, hay que Algo que den Que lo den por escrito Que se moje, sí, sí, moje. No Vamos vale, a una cosa Vamos a una cosa Pues ¿Eh? ¿Todo, ¿todo, todo el resto de la gente ah, Que se No, no Pero no solamente él perdone. No, eso ya no Eso Estamos haciendo No, no, no Eso es innovación A ver, esta persona Yo tengo que garantizar Que esté aquí Yo le dejo Yo le Que si usted Pero ¿por no va a negociar A otro lado? A ver, no me gusta Toda la gente Tiene que estar la calle bueno, yo, José, cada uno que... no. Sí, sí, Carmen. sí, ¿por sí? Porque vengo sí, también para que no Vamos a ver. No, no, no. Si coma es La es un No, no, no. La ¿Por qué tiene que venir a a la que está aquí al lado? No, no, no. Ellos lo saben muy bien. A ver, la cosa es como A ver, no cuesta nada. Sus compañeros. Ahí. Ahí Usted se quedará aquí que cómo queda la cosa. ¿Usted me da un papel firmado conforme va a dar solución a lo que estamos sí, pero, pero, pero, pidiendo? No puede no puede es que eso ¿Pero, no pero, pero pero, pero La gente se retira, los... No, que se estoy de acuerdo, en absoluto, no estoy de acuerdo. luchando que no ni prensa afuera no que... están no más. venga te acompaño por favor se quede somos tres personas que hemos, A ver, hemos hemos hecho hemos un trato no hemos nada hecho coño que los tratos Pero Nosotros no hay no hay son nada. para algo si hoy decimos si usted decimos que es blanco tiene que ser blanco y mañana no puede ser mañana que es negro la cabeza no lo dice así bueno ella a su hija o cobre menos ¿sabes? y no nos oponemos a no pagar buscamos soluciones queremos buscar soluciones y los bancos no quieren dar ninguna ese es el problema y tenemos que presionar al gobierno para que se pronuncie de una, de una vez ¿eh? que los obliga a los bancos a buscar una solución factible ¿sabes? no chapuzas que siguen ganando dinero los bancos ¿Qué, pasa? ¿Qué, pasa? ¿Qué no te... en caso presentando facturas y presentando fotos de la reforma puede ser que el pequeño préstamo se elimine, ¿vale? El lunes tendremos una persona ya de lo contencioso en el Prat, es decir, el caso va uh, abierto y urgente. En el caso de, de Miriam, ¿vale? Eh, han llamado ya directamente a lo que es el, el Prat y se han puesto a estudiar la dación en pago con alquiler social, ¿vale? Y en el caso de Carmelis quizá es un poquito más complicado porque el piso de su hija ya fue subastado, ¿vale? Y es lo que puede tardar un poquito más en negociación. Eh, de todas maneras, aunque eh, se haya hecho la acción esta, se abren dos puertas muy grandes para Carmeli y para Miriam, porque no les habían hecho caso hasta el día de hoy, ¿vale? Y José no va a perder lo que ya le habían ofrecido antes, ¿vale? Que tampoco han dicho, pues ahora por hacer esto, no sí, pues lo podemos perder. Sí, Sí se, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Bueno, eh, a mí me han dicho que me dirán algo de aquí al lunes, que seguramente negociarán y que quitarán a mi marido a que lo van a mirar pero seguro tampoco verdad, no lo veo. Bueno. Pero bueno, me han dado esperanzas. Ahí me vía había abierto. Sí, bueno, sí, eso es lo bueno. ¿Vale? Vale, ¿Vale? Yo pienso que sí. Bueno, pues ya está. Eso. Es sí, vengo ya por ya el ya sí. Sí. Se, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Compañeros. Sí directamente al grano. Eh, todo este tiempo he estado intentando negociar y tal eh, directamente ahora mismo no puede salir con una oferta concreta me piden más acreditación de toda más de la que tienen ya eh, me tienen que dar una oferta por escrito para que no quede nada en el aire eso va a ser mañana en el cual yo tengo a intentar tener toda la documentación que ahora me piden y se puede ser mañana mismo, y a partir de ahí ellos lo que se han comprometido es de estudiar la parte proporcional que queda. Lo que sí le he pedido que se intente paralizar la ejecución hipotecaria que ya está en camino y nos han, nos han querido comprometer en paralizarla. Entonces, entonces nada, no, plazo, de momento yo intentaré eh, a, hasta a mañana a ver si puedo acreditar todo lo que ellos me piden eh, y dar, dar una semana de margen a ver qué, qué contraoferta hacen y si no es viable pues aquí estaré, aquí estamos, ¿vale? ¿Sí? Entonces, entonces no, de, yo sé que a mucha gente no le agrada pero a veces mmm, hay que entrar en esta dinámica que no me gusta para, para intentar buscar una solución. Vamos a ver si es, si es viable y si es factible y que, y que todo el mundo esté contento con la negociación que se haga, ¿no? Más que todo por el apoyo que me han dado, ¿sabes? Que valga este esfuerzo que valga para algo. ¿vale? Ahí, ahí. Muchas gracias a todas sí las personas. Sí que